con el presidente Iván Duque, presidente ¿Qué reacción saca de todo eso? Rafa, pues lo que vimos ayer es la barbarie, cómo la dictadura aquí se quiere oprimir al pueblo venezolano impedirles que lleven alimentos y medicamentos para atender a sus seres queridos, eso constituye prácticamente un crimen de lesa humanidad pero como lo dije ayer, la dictadura con esos actos selló su derrota moral, su derrota diplomática porque hoy el mundo no puede tener duda alguna que el camino es arreciar el cerco diplomático y además que se vea reforzado por lo que también vimos ayer. Decenas de militares venezolanos que vinieron a nuestro territorio a jurar lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó. Ese es el efecto dominó que se tiene que seguir precipitando en Venezuela. El camino actual no terminará bien para usted. La diferencia entre usted y Fidel Castro en 1959 es que no queda una Unión Soviética para subsidiar a su gobierno durante los próximos 30 años. La lealtad de muchos de su alrededor depende totalmente de su capacidad para seguir proporcionándoles los privilegios que la mayoría de Venezuela ya no tiene. Cuando usted ya no pueda proporcionarle papel higiénico, pasta de diente o pan a esos que los rodean, ellos no tendrán ninguna razón para estar con usted. La aseguro de otra cosa, que aquellos que ayer, algunos que estaban de su propio partido, que llevaban su camisa roja mientras celebraban la Asamblea Constituyente en la Televisión Nacional, esta misma mañana ya estaban tramando para tomar su lugar cuando llegue el momento apropiado. Para Venezuela solo hay un camino, el camino de elecciones, libertad y paz. Y quemaron comida y medicina. Uno por el no se apete. y vi claramente cómo hubo brazos caídos de muchos oficiales fuera la tiranía que viva la libertad de mi comandante jefe ¡Que viva la tiranía viva la libertad viva el honor y viva la patria de Bolívar yo lo ¡Venga! Hoy un número muy importante sin precedentes en este momento y vienen más mi comandante jefe sabemos que vienen, vienen mucho más, más ahora quiero que vengan pero también que vayan ¿Por qué? Vale la pena recalcar que ya la gente está en la Venezuela bajando Dos cuadras más abajo de la Venezuela con Vargas Y nosotros estamos aquí y aún continúa la gente saliendo De la Redoma de la Divina Pastora frente a la Sanidad en Barquisimeto Esto es Guaro Parejo, Guaro Parejo, míralo Encontramos aquí con una de las personas, la cual se encontraba el día de ayer rescatando la ayuda humanitaria, la cual fue quemada por la fuerza del Estado venezolano. ¿Nos podrías indicar por qué te encuentras aquí el día de hoy y qué te motiva a seguir luchando? Porque, la bueno, papá, lo que te puedo decir es de la comida, papá, la una de las ayudas iba para el pueblo donde yo vivo, que es eso, que quería que, que la familia mía y muchos donde yo vivo, mis conocidos, mis amigos y de aquí personas han llegado con esa ayuda y ahorita como lo que vinieron a hacer es esto, que quemaron la gandolas, no podemos hacer eso, hay muchos niños que están desnutridos, hay muchos niños que tienen hambre, mucha gente que ya vende sus cosas, sus pertenencias para poder comer, o yo venden, su, venden sus cosas como que decir, las neveras, para poder comer, ya no tienen, no tienen dinero, de el, el, el sueldo de ahorita no, no vale nada, ya no vale nada, ¿quién le dirige a todos esos... Ese camión que ustedes ven allí fue uno de los camiones que fue incendiado en el día de ayer que llevaba la ayuda humanitaria. Y vemos a la Guardia Nacional Bolivariana en ese lugar eh, al estado para una acción. Entre ellos está también Iris Varela quien se encuentra desde la mañana del día de hoy, desde bien temprano en la madrugada. Lo veíamos a través de diferentes redes sociales como ella se manifestaba diciendo que había... Eh, ganado el eh, pueblo chavista, eso era parte de lo que ella decía en la mañana de hoy ella está allí justamente con este grupo de la Guardia Nacional Bolivariana eh, junto con eh, eh, otros civiles que también se han apostado en esta zona especial. hoy se ha hecho realidad el sueño del comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar estamos aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar están ahorita apertrechándose, refrigerándose, tomando su, su refrigerio y su cena. Nuestros funcionarios de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y nuestro pueblo, Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar, por supuesto del lado de nuestra patria sagrada, patria liberada por nuestro Simón Bolívar, igual que también Colombia. Lo que pasa es que ellos son traidores. No el pueblo colombiano, el narcogobierno de Duque y su compu, y su pandilla. Pero aquí estamos en victoria. Triunfó la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Vamos! ¡Venezuela en defensa de la paz! ¡Venezuela en defensa de la paz! Así que ayer solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela. ¿O es que tú crees, Guaidó, que Trump te va a dejar gobernar solo? Tú eres lo que eres, una marioneta. Tú eres lo que eres un preservativo usado. Tú eres lo que eres. Yo soy teniente del ejército retirado y tú sabes que esto me no es perdigones, esto pasan a las personas. Mira, mira, mira, mira, ¿qué están haciendo? haciendo los niños Caracas, ya saliendo del Palacio de Miraflores, toda esta zona de Gato Negro. Aquí está nuestro pueblo en Caracas, movilizado para defender la revolución. Y movilizado en sus actividades comerciales, sus actividades normales. Aquí estamos frente al Parque del Oeste, Caracas, capital de la revolución, capital de la patria. Avanzando como siempre, junto a nuestro pueblo, siempre junto al pueblo. Desde Caracas le envío un saludo de agradecimiento al pueblo de Nueva York, que salió a las calles a apoyar hoy la revolución y a pedirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela. Gracias Nueva York. Desde Caracas, gracias. Thank you very much. Va a, entrar, va a entrar y va a entrar y esta mierda se te va a acabar. no más, es comida es medicina es para tu pueblo maldito y va a entrar Maduro y lo que estás haciendo es un crimen Asesino, no, no, no, no, no. Y miserable, que y no ni ni Nadie nos va vale a detener. Suscríbete a Gus en tu mente. Y dale me gusta o no al video. Lo importante es mover las manitos. Te recuerdo activar la campanita para ver nuestro próximo video. De Gracias por estar aquí. Nos debemos a ustedes.